Este gesto provoca que por cada litro de aceite que tiramos por el fregadero se contaminen mil de agua. La mejor manera de evitar que el aceite usado para cocinar acabe en el fregadero va a ser meterlo en una botella. Una vez que esté llena, vamos a ir al punto limpio más cercano y lo vamos a depositar allí. O bien, otra opción sería reutilizar este aceite. Por ejemplo, elaborando jabones caseros. El aceite es uno de los ingredientes que lleva. Importante también es, antes de fregar la sartén, pasar un papel para quitar la mayor cantidad de aceite posible. Una vez que hagamos esto, este papel que está sucio, vamos a depositarlo en el cubo de basura orgánica.